Me encuentro, en, me encuentro en la cima del, del Arx Asdrúbalis, el monte de Cartagena, donde los viejos textos nos dicen que Asdrúbal tuvo, tuvo su palacio. Todavía hoy está sometido a intensa polémica si el palacio se conserva o no se conserva, si sigue aquí o si no sigue aquí, pero esa es otra historia. Lo que sí sigue aquí es este viejo templo republicano, frente al cual hay un recoletísimo templito de, de hace dos mil años dedicado a una diosa mitad mujer y mitad pez, como las, como las sirenas de, de Disney. Esta diosa cometió el terrible pecado de enamorarse de un pastor, un pastor que no la, que no la correspondió y ella, presa de celos y de ira, finalmente acabó terminando con la vida del pastor. Llena de arrepentimiento y mordida por los remordimientos, Atargatis decidió acabar con su vida lanzándose al agua, pero los dioses no permitieron su muerte y, y finalmente Atargatis emergió del agua convertida en un ser mitad pez mitad mujer. Hasta ese momento las sirenas, en el 800 a.C., más o menos, las sirenas, eh, nos lo cuenta la odisea, eran aves monstruosas que atraían a los marinos con sus cantos. Pero por alguna razón esta targatis, hace 2000 años, llegó a Cartagena probablemente dentro de barcos. Eh, ¿Quién sabe si traída por algunos esclavos vendidos en la isla de Delos, ¿Quién sabe si traída por comerciantes asiáticos que llegaron navegando desde Aram, Nara, desde Aram Naharaim, el Aram de los dos ríos? Ese sitio que en castellano se dice Siria, ese Aram donde se hablaba y aún se habla un idioma que se llama arameo y que es el idioma en el que los evangelios nos presentan hablando a Cristo. Pues bien... Cambian los tiempos, cambian las diosas, cambian los templos, pero la naturaleza humana sigue siendo casi la misma. Si pudiéramos tener un receptor que nos permitiera amplificar los ecos que hay en este lugar, escucharíamos las plegarias, las peticiones, las promesas, los anhelos, ...de hombres y mujeres de hace... ...de hace dos años... ...y probablemente se mezclarían con las... ...plegarias... ...anhelos... ...peticiones... ...que se recogen ahí, 150 metros... ...más abajo... ...en lo que es, es porque esa cúpula que ven... ...es la cúpula de la basílica... ...de la patrona de, de Cartagena... ...la Virgen de... ...la Virgen de la... ...de la Caridad... ...un lugar donde hombres de 20 posteriores en 20 siglos a esos que se reunían aquí, a un par de metros frente a mí, siguen haciendo lo mismo que hacían aquellos hombres de hace 2000. Solo han cambiado los dioses, solo han cambiado los templos, solo han cambiado los ritos, pero en el fondo el alma humana sigue siendo la misma.